Bienvenido una vez más a Glitch Pop News, tres juegos gratuitos nos esperan para noviembre para los miembros de PlayStation Plus, Halo Infinite pierde por segunda ocasión su director creativo y Sony no descarta la posibilidad de comprar estudios así como lo ha hecho Microsoft. No podemos comenzar a darte las noticias sin invitarte primero a que te suscribas al canal, te podemos prometer que todas las mañanas tendrás noticias frescas en la pantalla de tu celular, adelante es sin miedo al éxito papu. Sony ha revelado ya la línea de juegos gratuitos para este mes de noviembre a través de su sistema de suscripción PlayStation Plus, y esta vez creo que muchos estaremos muy contentos con lo que se nos está ofreciendo. En primer lugar tenemos Tierra Media Sombras de Guerra, la secuela directa de Tierra Media Sombras de Mordor que originalmente había salido tanto para PlayStation 3 como para PlayStation 4. En Sombras de Guerra seguimos jugando con el protagonista Talion para continuar descubriendo los secretos y sucesos acontecidos en la historia de Tierra Media en los tiempos entre el Hobbit y el Señor de los Anillos. No está de más decir que es un gran juego y una gran secuela llena de acción que cuenta con inteligencia artificial que hace que el mundo alrededor de nosotros parezca realmente vivo. Su sistema de mundo abierto nos permite desplazarnos a nuestro antojo por el mapa, descubriendo asentamientos de orcos, criaturas míticas y situaciones inesperadas que el mismo juego crea de forma aleatoria en diferentes locaciones, por lo que no importa cuántas veces juguemos sombras de guerra, cada experiencia será completamente distinta. Utilizan un sistema llamado Nemesis, donde los personajes contra los que nos enfrentamos, mientras estos no sean parte importante de la historia principal, siempre serán creados con características físicas y psicológicas aleatorias. Los enemigos realmente cuentan con personalidades palpablemente diferentes, inclusive si nos estamos enfrentando a enemigos menores. Y qué decir de la trama argumental que si eres fan del Señor de los Anillos, amarás enterarte por primera mano de todo lo que pasó cuando los Anillos del Poder fueron forjados y entregados a diferentes razas de la Tierra Media. Definitivamente Shadow of War es un título que no debes dejar pasar para este siguiente mes en PlayStation Plus. El segundo juego que se está regalando es Hollow Knight, el juego plataformero en 2D tipo Metroidvania que originalmente fue lanzado en 2017 y que toda crítica amó. Si te gustan los juegos de esta categoría en donde debes moverte a través de muchos pasillos distintos, ir derribando enemigos en cada área en la que te encuentras, derrotar a jefes en los que debes de aprender sus mecánicas de ataque y ser muy preciso con los tiempos y en los que vas agarrando poderes y habilidades nuevas que te permiten alcanzar nuevas rutas que antes parecían cerradas para ti y que te obligan a volver a recorrer en más de una ocasión las mismas rutas para encontrar pasadizos diferentes, este juego es todo lo que necesitas para divertirte en el mes que viene. Por si esto fuera poco, el juego incluirá sus 4 paquetes de LC, Hidden Dreams, The Green Dream Troop, Lifeblood y Godmaster, para que realmente puedas disfrutar del juego completo y revelar toda la historia que tiene para contarte. Como tercer y último juego tenemos nuestra primera revelación gratuita mensual para PlayStation 5, y es el juego Boxnacks, en donde te metes en el papel de un periodista de investigación que va a una isla donde se convive con seres mitad insecto y mitad comida. Sinceramente no es el tipo de juegos que en Glitch Pop nos interese jugar, y probablemente a ti tampoco, pero hey, lo tendremos de forma gratuita desde el lanzamiento de PlayStation 5, así que habrá que calarlo, tal vez no sea tan malo como se ve. Pasando a un tema un poco más delicado, tenemos malas noticias por parte de Microsoft con la creación del juego Halo Infinite. Y es que parece que el 2020 quiere aferrarse a ser el peor año de todos, trayendo desastres como los constantes retrasos de Cyberpunk 2077 y ahora con la pérdida de una de las figuras más importantes en el desarrollo del próximo Halo para Xbox Series X. Si recuerdan, el tío Phil Spencer nos habría presumido un gameplay del Halo Infinite en uno de los eventos de Xbox, mismo que se convirtió en una fuente de memes por tener unos gráficos que parecían sacados de la primera generación de Xbox. Después de este tropiezo, extrañamente, Phil anunció un retraso del juego, advirtiendo que este no estaría disponible para el día de lanzamiento de Xbox Series X. Pero esta no es la única mala noticia que habrían recibido los fans en torno al título, ya que también se habría anunciado la salida de su primer director creativo, Tim Longo, tras esta salida Microsoft habría llamado a Chris Lee, sin embargo en un reportaje Chris anuncia también su salida del proyecto, quedando este por segunda ocasión sin director. En el reportaje las palabras de Chris fueron las siguientes Di un paso hacia atrás en Infinite y estoy buscando mejores oportunidades. Creo en el equipo y confío en que entregarán un gran juego y ahora es un buen momento para que me aleje. Sus palabras de aliento hacia el desarrollo del juego bien podrían significar que dicho desarrollo no se en problemas, aunque no podemos descartar que sus palabras fueran solo una manera de no revolver tanto las aguas en torno a este hecho. Algo que resalta mucho es que el reportaje también afirma que el rol como director de Chris fue perdiendo importancia cuando Joe Staten, un veterano de los juegos de Halo, fue llamado para integrarse en el desarrollo de la campaña del juego. No podemos descartar que muy probablemente la salida de Chris tenga que ver con este hecho y que probablemente dicha salida se deba a choques de ideas entre Chris y Joe. Aunque no sabemos qué pasará con el título si este sufrirá de nuevo más retrasos, bien podemos decir que definitivamente este es otro golpe para la creación del título de Microsoft. ¿Y tú qué piensas al respecto? El jefe de PlayStation, Jim Ryan, comentó que la división de PlayStation de Sony está considerando la posibilidad de comprar estudios de desarrollo de videojuegos para expandir su universo de estudios first party. A pesar de que comentó que el plan de PlayStation es crecer sus estudios de forma orgánica, no descarta la probabilidad de hacer fusiones o adquisiciones con estudios selectos. El comentario causó algo de expectativa en torno al hecho de que la firma pudiera expandir su territorio en el campo del desarrollo de los videojuegos tal y como lo está haciendo Microsoft. Sin embargo, existe una gran diferencia en cuanto a los estudios que ha comprado Microsoft al día de hoy y la experiencia que ha tenido Sony con la compra de los suyos en un pasado no muy lejano. Por un lado, Microsoft desde 2018 compró estudios como Ninja Theory, Playground Games, Undead Labs, Compulsion Games y Oblivion. En 2019 compró Double Fine y recientemente adquirió todo el portafolio de Cinemax y Bethesda. Todo esto para poder ofrecer cada vez más juegos first party en su servicio de Game Pass. Por su parte, Sony ha tenido ciertos tropiezos en el pasado, ya que algunos de sus estudios se han visto en la terrible necesidad de cerrar sus puertas, tal es el caso con Guerrilla Cambridge, los creadores del juego de VR Rings Mechanized Combat League y Evolution Studios, creadores del juego Drive Club. No obstante, recordemos que en 2019 compró Insomniac Games, los responsables de juegos como Spider-Man y Ratchet Clank. Después de los tropiezos que ha tenido Sony, es lógico que no tenga tanta fe en la compra de estudios, o tal vez no ha tenido una buena estrategia al elegir qué estudios comprar para expandirse. Como quiera que haya sido, las palabras de Jim Ryan predicen que probablemente podamos ver estudios añadiéndose a la biblioteca de Sony. ¿Qué te parece esta estrategia? ¿Crees que la compra de estudios es algo que las compañías deban hacer para permanecer en el mercado hoy en día? No olvides darnos tus comentarios y opiniones, recuerda que eso hace que valga la pena el contenido que hacemos para ti. No dejes de jugar y nos vemos en un próximo video de Glitch Pop.